vas a entender y vas a ver cómo es posible crear un negocio online aunque no tengas una idea de producto, aunque ni siquiera sepas cómo vender ni cómo empezar. Pero antes, déjame contarte la historia de Karina. Karina es una mujer no precisamente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 Facturaron 1.500 euros. Es muy loco pensar que invirtiendo 25 euros en captar clientes para su producto, facturen 1.500 euros. Y lo mejor de todo, que no apareció frente de la cámara, ni siquiera tenía una idea de producto. ¿Cómo lo hizo? Gracias a la figura de la que te voy a hablar hoy. Coproductor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 Insisto, hace tres meses y medio no tenía ni idea de lo que era un lanzamiento, le sonaba chill. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Y el lanzamiento era lo mismo para ella. Yo era entrevistado tres meses más tarde y acaba de hacer su primer lanzamiento. ¿Y sabes cuánto han facturado? Es que es muy loco. 8.900 y pico euros. ¿eh?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 Perfecto, ya he entendido las dos figuras: experto, persona que tiene un conocimiento, y coproductor, lanzador, persona que tiene la habilidad para poder lanzar un experto. Pero. Yo de verdad, yo es que creo que, creo que me faltan ideas, Dan. Creo que me faltan ideas. Y hoy hablaba con Mar. Y justamente los dos coincidíamos en el mismo punto: y es que.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 He hecho el lanzamiento con mi segundo experto y he facturado 10.384 euros. Sin aparecer en cámaras, sin tener una idea de negocio. Por eso digo que esto es posible y que cualquiera pueda hacerlo, porque lo único que se necesita es querer. Querer. Pero a veces da mucho miedo. A veces da miedo dar un paso hacia adelante, salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque no es lo, lo habitual, no estás, habitu, no estás habituado, habituada a... a y, ¿Y ahora qué hago? Y, y tu cuerpo entra en alerta y te da miedo. Pero el miedo es algo inevitable. ¿Por qué? Porque si no hubiese habido miedo, tú imagínate hace años cuando venían los leones a correr detrás de los humanos. Y llega el humano y dice, ven para acá, león, ven para acá. Se hubiera extinguido la humanidad. El miedo es inevitable, pero al final lo importante aquí no es el miedo. La primera vez que yo me acuerdo, me saqué el carnet de conducir y cogí el coche, tuve miedo. La primera vez que me subí enfrente de un escenario, tuve miedo. La primera vez que grabé un vídeo como estos, tuve miedo. Pero en todas lo hice. Porque no es el miedo, sino lo que haces con él.